Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer una tortilla paisana o campera que es un lujo de tortilla para llevárselas al campo a donde queráis y comenzamos ya tres patatas sal y un pimiento verde 150 gramos de jamón serrano 8 huevos y un pimiento rojo un calabacín Aceite de oliva y una cebolla. Ahora lo que vamos a hacer es poner aceite a calentar para las patatas. Ya se ha calentado y ahora echamos las patatas para que se vayan haciendo. Ahora mientras está Haciendo la patata, ponemos a calentar otra vez aceite Ya se ha calentado el aceite y echamos la cebolla Para que se fría Ahora, cuando ha pasado un rato de, de freír las patatas, echamos el calabacín con las patatas para que se fría todo junto. Cuando han pasado unos minutos y está blanquecido, un poco blanquecino, la cebolla se le echa el pimiento rojo y el pimiento verde para que se siga haciendo y se rehoga bien. Las patatas, como veis, ya están hechas, con lo cual vamos a apagarlas del fuego y las vamos a escurrir ahora ahora lo echamos aquí para escurrirlo y que no tenga demasiado aceite Ya cuando está casi hecho le quedan unos 5 minutos para acabarse se le echa el jamón y se remueve durante 5 minutos. Ya han pasado los 5 minutos y se apaga el fuego. Ahora vamos a echar los huevos, los ocho huevos y los tenemos que batir y ahora batir. ya hemos acabado de batir y ahora echamos la sal y batimos otra vez, claro, para la sal ahora vamos echando la patata y la verdura se echa todo echa toda la patata con el calabacín Ya hemos mezclado bien. Todo y ahora calentamos aceite de oliva para que hacer la tortilla ya está caliente el aceite y ahora echamos la tortilla lo tenemos a fuego bajo se tiene que hacer bien por la parte de abajo para darle bien la vuelta ya se ha cuajado un poquito por abajo y ahora le vamos a dar la vuelta ahora echamos la tortilla y la volvemos y dejamos un poquito que se haga Aquí tenéis la tortilla paisana o campera. Un lujo de tortilla, señores. Bueno amigos, espero que os haya gustado la tortilla paisana o campera. Mirad qué tortillita. Esto me lo voy a zampar yo ahora mismo. Así que ya sabéis. Dar me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene. Adiós.